Buen día, vamos a mostrar un poco la parte de la implementación del sistema de parqueaderos para ver cómo funciona esto. En primera instancia tenemos un visor de datos geográficos el cual tiene precargadas unas islas de parqueo. Como vemos acá hay unos polígonos que al acercarse se ponen sobre una capa temática, una capa base que sitúan los parqueaderos sobre eh, la universidad, en este momento los datos no están bien georreferenciados o bien posicionados, entonces por eso presentamos como un, un, una diferencia entre la capa de las calles, la capa base o temática y la de los parqueaderos, se presenta ahí una incongruencia. Pero pues para la demostración viene bien mostrar los polígonos. En este caso, tenemos acá una indicación de áreas. Entonces no sé si se ve bien, creo que no. En el cual tenemos un identificador de la isla, el área de la isla y el porcentaje de uso de la isla. En este momento es, por ejemplo esta isla está utilizada a un 92%, hay otras que no alcanzan la norma e incluso muestran eh, ¿cómo está? esta muestra un 102%, a ver si le podemos hacer el zoom, no, bueno, entonces esos indicadores me ayudan a saber si el parqueadero está cumpliendo como tal la, las normas colombianas y también si es posible reducir un poco del espacio de parqueo para asignarlo a otros recursos de la universidad. Listo. Vamos a mirar entonces un poco la parte del hardware. El visor se va actualizando en tiempo real a medida de que detecte la presencia o ausencia de una isla de parqueo, de un vehículo en una isla de parqueo en este caso tenemos este que es el sensor de la isla el cual me detecta la presencia o ausencia del vehículo esto lo hace en, en tiempo real, en tiempo necesario para detectar si está el vehículo estacionado o no en este momento lo está haciendo de una manera instantánea pues para la, la muestra este eh, sensor de la isla envía los datos por medio de radiofrecuencia a este nodo central. Este nodo central posee un módulo de conexión a Ethernet para conectar el dispositivo a internet. En este caso, pues utilizamos eh, este cable de Ethernet para hacer una, LED, una red de dos computadores en este caso bueno de, de dos nodos y pues lo conecto directamente al computador vale la pena destacar que esto se puede puede ser conectado a internet o una red de área local una LAN entonces apenas detecta los cambios envía esto al nodo central al nodo central se pueden conectar muchos eh, sensores de isla y esto se ve reflejado automáticamente en, el, en la isla de parqueo, como vemos, la isla se pone roja o no, según eh, el cambio de, de, del estado. Entonces, por ejemplo, acá vemos cómo al cambiar la isla se pone rojita. Vamos a hacer un poquito más de zoom a la isla de parqueo. Vamos a ver, listo. Entonces, cuando detecta la presencia, se pone roja, la ausencia, azul. Bueno, ahí hay un poquito de interferencia por lo que está el computador muy cerca, pero en sí, esa es la, la idea. Y como vemos, el cambio se realiza de manera eh, instantánea en tiempo real y refresca el navegador para que las personas vean eh, se está utilizando un sistema de de que el servidor envía eventos en este caso entonces no está eh, enviando datos sino hasta que el dispositivo esté listo envía un cambio de estado y eso se refleja pues en el navegador esto permite que no se eh, sobreutilice los, los recursos de red, sino que solamente cuando haya cambio de datos se presenta el refresco en la pantalla. Gracias.